Bienvenidos Makeupsitos a una nueva cápsula de tip de belleza. Mi nombre es Evelyn Medrano y esto es Makeup Story. Comenzamos. En esta ocasión Makeupsitos les voy a platicar cómo preparo mi cara para un maquillaje. Y no solamente para un maquillaje, también es esencial y básico para nuestro día a día, para mantener nuestra piel fresca y libre de impurezas. Si tú... Eh, tienes maquillaje ya aplicado, sí es importante retirarlo antes con un buen desmaquillante que sea adecuado para tu piel El primer paso de nuestra limpieza facial va a ser nuestra aplicación de un producto como gel, espuma o jabón También como te comento, adecuado a nuestra piel Aquí voy a empezar usando un gel, voy a humedecer un poco mi rostro Y buen...